esta situación, esas personas que están preparándose tienen que pasar un test, un psicotécnico y la prueba física. Y casualmente, si la prueba física no la prueban, no acceden a ese cuerpo de bomberos. Y precisamente estamos hablando de que es un cuerpo excesivamente masculinizado y que nosotros estamos en una administración local del siglo XXI y queremos que sí, que la accesibilidad sea real. Y en cuanto a las cuestiones biopsicológicas, físicas… Señor Calvo, yo no soy experta, pero entiendo que un ayuntamiento, como usted siempre dicen, de la quinta ciudad de España, podrá buscar mecanismos para equilibrar. Entiendo que habrá licenciados de INEF o grados que puedan plantear las diferencias físicas, biológicas y cómo hacerlas llevar a cabo. Lo que estamos planteando es que el criterio actual lleva a controversia y no facilita la, el acceso a una función pública. Y es más, es que… Es un mensaje a futuro, a profesionales que se quieren plantear el acceso a ese cuerpo, como diciéndoles no vais a acceder. Y es un mensaje también a futuro, a las futuras generaciones, de que siendo mujer ese campo no se va a poder llegar y llevar adelante. Me parece que la demanda es bastante coherente y que además se ajusta perfectamente a derechos a nivel nacional e internacional.